Siempre tenemos los jueves. los jueves, los jueves está nuestro amigo y hermano, que llega tarde siempre entonces después se está quejando porque le quitan el tiempo, el señor Darby, Feliz Darby. Me dijeron Darby. Darby que te va a poner el cabello ahora. ¿eh? ¿Cómo? Te va a poner el cabello ahora. ¿eh? No, todavía el programa no está dejando. <risa> ay, ay, ay, ay, y fresco ay. que también. Mira muchachos. Eh. Eh, buen día a todos. Buenas tardes. Señores. Señores, la gente todavía está en fiesta. Esta es ¿Pero? Dios hizo yo el día y la noche. Yo solamente no me sola hablen fiesta. de tarde. La, ¿La gente todavía está en fiesta. Yo lo hice, la yo tarde no, no es parte del uno, día. día. A, a, ¿Eh? La eso, única hey, fue Toño. toño. Permiso. Eh, eh, escúcheme esto, lo que ese hombre dijo. Dios hizo el día y la noche. A mí no me hablen de tarde. No hay tarde, dijo él. Ah, ya porque ya, ya, ya, ya. Yo la eh, más fui a una sola fiesta, fuera de Toño y después todo compartí no, no. casa. yo no Y la salí. iglesia, y la iglesia. Yo no salí, pero esta gente estaba un, No, porque no eh, todos un borrachos. Ah, hay un mensaje también, por esos borrachos, impertinentes que andan en la ah, casa. y mañana me involucré en una fiesta, que por cierto estará Fernández Fernando ya, Villalona. Y mi mamá, ya tú sabes, me mandó una nota de voz. Si usted la escucha, no mi mamá dice, ¿de Dile, consígueme tanta boleta que lo ya a Fernandito, mi mamá. Oye, mi mamá. Ya, ¿todavía hay fiesta en enero? No, pero tú no tienes madre. Ya lo sabes. ¿Tiene algún problema usted con todo esa? Esta semana claro, todavía hay sí. fiesta. La gente tiene que ponerse a trabajar ya y soltar eso en banda ya. Bueno, y trabajar todo, toda, toda, toda ya. tarde. Por lo menos enero tiene un, un en enero tienes un mes de reflexión. En, en enero y febrero. Ya futuro, que diciembre ya. no lo es. En aguas Ey. internacionales. Ya, señores, hablando de cine, para mí eh, las plataformas de streaming es 2019, un, 2019, 2019 fue un, un, un Para buen mí fue año. un año próspero, por así decirlo, para las streaming, ya que en ese año, 2019, ya, wow. Está muriendo la industria del cine. No, no, no está muriendo. Eh, no está muriendo. No, ya, no, no, ya no, no. Está ideas de cine, Por ejemplo, te voy a decir un dato. El, streaming El 2019 mejor. para mí fue un año próspero para los streaming. Incluso eh, plataformas como. Apple TV Plus eh, se incorporaron en esto, lo que es el streaming. En el 2019 también vi, vino Disney+. Más. Ahora también, en el 2019, que en su primera 24 horas alcanzó 15 millones de suscripciones. En 24 horas. Eso es increíble. Sí. Entonces, yo... Pero, el cine no está muriendo. ¿Por qué? Las mejores películas que impactaron. Yo te voy a decir lo fue, siguiente. Fue casi... Avengers, es la... La película más taquillera de la historia y se estrenó en el 2019. Sí. Sí, a mí yo me hubiera sido estrenada en Netflix. Espérate. No, yo no sé. Oye, ah. oye. Pero tú, yo te estoy hablando del cine no está muriendo. No está muriendo. Okay. La película eh, animada, más taquillera de la historia, se estrenó en el 2019. Que es eh, el Rey León. Ok. La película para adultos, más taquillera de la historia, se estrenó en el 2019. El Joker. El Joker. Entonces significa que, aunque. Pero está cayendo ese concepto de No, cine. no está cayendo, pero te estoy, te estoy hablando con números, genes, Es que son estrenos. Si tú solamente la tienes ahí en el cine, lógico que la gente va cine, a ir al cine, ¿verdad? Pero que te estoy diciendo que la, la, el cine no está muriendo. Al contrario, todo esto es eh, una evolución. La gente eh, está participando, yo vi, la gente le gusta oye, el oye, cine. A, okay. El cine es el medio de entretenimiento más barato del mundo. Oye, me llovía. el cine con cuánto? ¿Cómo con se llama 300 la, pesos la que, y tuve una no, de, co, demasiado. ¿Cómo se llama la, la, la que estaba antes de la, la última, la penúltima? No fue engagement. Que, eh, la que Avengers, va antes. Ajá, sí. la Avengers, la que la, los, la, cuando, cuando está no de... sale por primera vez, correcto. Ok, yo fui a, a Jonker a ver la, la película. Y tú o sabes que eso sí es un, un asiento allá, que eso es de película. Pues yo me dormí. En un momento yo me dormí. O sea, bueno, me di el bueno. líder de la película y me dormí. No, no, en Estados Unidos. Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Y yo me dormí. Este es un freco. Así este. nada. Eh, si, Gen si Genesis dice que vio una que... película de Avengers eh, sí se durmió, en un fue endrogado, en no, no, fue, es fue que, en drogado ver, Porque ya, vuelvo y te digo, eh, hay momentos que tu pie fue, de drogado? Sí fue en drogado No, no. La última parte sí, la, la, otra, es que, no, la otra... estaba como en unos sitios, como aburrido. Es decir, las dos películas. Un asiento, tú sabes, eh, que te suben hasta los pies ahí. Esas dos películas, señores. están sí. la las diez más taquilleras de la historia. La gente la sigue. Todo el mundo habló de Avengers, señores, es una realidad. Pero hubiera sido mejor también, porque también tú estás hablando de eso de streaming, pero también el streaming tuvo grandes éxitos. En eso está, está eh, la, la serie, la serie cómo se llama, eh, Juego de Tronos. Juego eh, de, sí, Juego de Tronos. Juego de Tronos eh, también está. Es de, de, de HBO. Ahí eh, voy. El que HBO anunció. Ay, con que empecé a verlo para que te el, HBO eso. anunció su plataforma de streaming junto a Warner Brothers. Que vendrá en mayo. el este no se de va a mayo. Con, con, con, con, con Netflix. No, ellos van a hacer una alianza con, con HBO. A hacer una alianza. Cartoon Network, todo eso para allá a Lunituns. ¿Qué te digo? Todas esas plataformas tienen contenido que a nosotros nos gusta. Entonces tú no entiendes que en el Espérate. futuro, Darwin, no, el, el streaming no va a sobrepasar a, a ir usted físicamente a una película. ¿Qué te digo? Es que son, Yo son creo plataformas que no. Yo distintas. Creo que no. Son plataformas distintas. Puede de que eh, las películas se estrenen un mes en el cine y luego pasan a la plataforma. Exacto. Porque es que el cine... Como ¿Cómo hizo vi, Llanda? el El primero fue... Eh, duró un mes cine, en el cine. Y luego pasó a ¿Eh? la plataforma. Es que tiene que ser así sí. si ella quiere participar en el Oscar. Porque hay reglas para tu particip ah, participar. Que quite esa vaina. Tú no, tienes que durar un no, mes no, en sale, le, le, le, la, la quitarla. Que no, no, Eso está bien, eso está bien. Tú tienes un talento ¿Eh? de pinta, la, Las películas para ser nominadas al Oscar tienen que durar un mes en el condado de Los Ángeles. En los cines. Para poder participar. Eh, que le que pasa sabes, de 40 joder. minutos. Ah, ahí se mide, ahí se mide. Es duro, Génesis. Sí. Eh. sí. No, es duro. Entonces, eh, no, es que van de la mano. Como le dije, el cine, si yo quiero conocer a esta muchacha, yo le invito al cine. ¿Por okay. mm. Sí, y tú. ¿Tú entiendes? <risa> por ejemplo, <risa> si yo Está quiero salir de la rutina de mi casa, y yo voy exacto. al cine. Y es barato. O sea, el cine no va a morir. Porque aparte de eso, tú sabes, si uh -huh. fuiste a Estados Unidos a, a ver una película que el cine te da un 3D, te da una silla giratoria sí, te da una sí. vaina es, te, da te pone demasiado cómodo ¿y a qué creo. cine que tú has ido? Pregúntale a Nueva ese señor. Él mm. hey, no. hey, sabe que, que en el cine hasta agua le tiran ahí para simular la, la, la, la sensación de que sí, de que si está pasando algo. Es 4D. Exacto. El cine que yo fui allá en 4D. Entonces el cine está evolucionando también. Sí, exacto. exacto. Personalmente yo fui al cine cuando acá usted mencionó que hay que ver Joker fui a, a verla no me fue muy bien con, una, con un caballero que se presentó al lado pero de todos modos disfruté es difícil verdad van una, un, unos oso como ustedes así, uh -huh. a ver películas que no dejan que uno... sí, no señores pero no solo pero no solo en bien. Estados Unidos hay cines con esta característica si usted va a la capital a una de esas plazas también va a encontrar cines sí, sí, es hay sí. correcto hay, hay, hay cines cine, cine bueno, cine bastante bueno. modernos entonces no Yo, para, mí, para, mí, para mí para mí el cine el el tiene el cine mucho tiempo de Qué de éxito todavía el cine no no no va a morir por lo tanto, eh, las plataformas de streaming sí están evolucionando porque es que te brindan un contenido en tu casa para los haraganes, ¿verdad? Yeah. ¿verdad? En tu casa, ahí, tú, en tu cama. Y eso está muy bien. Ahora bien. Ahora, David, ya. Oye, me Él me hizo una pregunta. Eh, ¿eh? En YouTube ya tú tienes un título de, un, de, de, de una noticia. Vamos con la otra espérate, para que te hagas dos videos. Espérate, él me hizo una pregunta muy <risas> importante. hizo una pregunta que si eso no conviene a nosotros. Y yo te voy a decir lo siguiente. Por ahora no nos conviene tanto. ¿Por qué? Te dirán, eh, sí, que busque porque el monopolio desaparece, sí, pero por ejemplo, eh, HBO, Disney, Netflix son eh, eh, marcas que tienen contenido bastante bueno que a todos nos gusta, sí, pero, pero nosotros no podemos abarcar todo, to, todas esas plataformas. Entonces, ellos van a tener que evolucionar de la siguiente manera: ¿cómo? Vendiendo el contenido. Eh, por separado. Por ejemplo, yo me suscribo a su plataforma y yo decido qué producto comprar. Una película que yo compre uh -huh. un dólar. Me meto a HBO y le compro Juego de Tronos. Eh, la serie completa, cinco dólares. Por ejemplo, me meto a Hulu. El estilo y de Estados Unidos, como Estados Unidos usan el PPV. Sí. Uh, lo pagan. Entonces, eh, debe de ser así. Yo me imagino que luego lo van a incorporar a eso porque no hay forma. Te voy a decir algo, de de Darwin. Las plataformas digitales, la plataforma de streaming, van a ayudar muchísimo más a los países de América, a los países. Ejemplo, que León, que es una película dominicana, está en Netflix. Sí, ¿Sabes? sí la parte. Exacto. Entonces, cuando tú compites con películas de Estados Unidos, que tú vas a poder eh, competir del mismo nivel. Eso es como nosotros. Nosotros somos de San Francisco Macorís Macorís y competimos con programas de la Capital. ¿Entiendes? Pero es la tecnología lo que, no, lo que nos hace competir. Sí, eso es muy bien, pero ah, siempre hay una distancia que se guarda porque... Tú hablas bonito. Tú. <risa> hay industrias, hay industrias que son muy Ay, poderosas bonito, y que tienen un buen dinero para publicidad que por ejemplo que nosotros no tenemos, quizás nosotros no tenemos el apoyo que tiene la gente de la capital. Por ayuda. Por donde ellos están, es correcto. Ellos quizás tengan eh, tenemos la misma facilidad de vernos en la web, pero ellos tienen quizás un poquito más apoyo porque ellos están en una ciudad más desarrollada, quizás la gente entiende un poquito más de eso y es más consciente a la hora de, de, de aportar, de apoyar entonces, eh, como que aunque bailemos juntos, estamos separados. Para terminar, los dos papas, eh, señor Darby. Sí, mira, los dos papas. La gente quizá no se motive a ver porque cree que va a ir a ver un documental. Y yo también pensaba que iba a ser así, una, una película de un documental. ese o estilo documental. Y una película muy buena. Que hay que conocer la vida de... De, Fran, de Francisco Bergoglio. Mm -hmm. Exacto. Eh, porque... Te dice que no importa lo que tú seas, tú tienes que ser humano. Tú tienes que tener los pies sobre la tierra. Entonces, esa transformación para mí fue una revolución. Me que encantó. Hizo, yo hizo ahí, y sobrevoló ahí. Y enfrentó guay. sin papas. ningún problema al Papa, señores. Y como yo le dije a... Y al... se mantuvo todo el tiempo firme en sus decisiones. A mí me encantó. Yo le dije al Padre Moncho que esa película ayudará. A mucho a la iglesia católica. Y no es aburrido. Sea, liderazgo no es amor de... Amor de, de amor como Papa Francisco. Yo me voy mucho más lejos de ahí, porque lo que Dios quiere no el lo pasa... Papa, Papa Francisco no. está calentísimo, se calentó no, más, eso, que, él, más él, que yo él, en la... Él, él pidió perdón y hay que entender esa situación, por pues, se, se puede hablar después. Sí, sí. Pero yo quiero decir que lo que Dios quiere no, no lo quita a nadie. Mira, porque un, él él estuvo a punto de casarse, <risa> él iba a casarse prácticamente. El el y y, y, y, y, y un, decimos que Dios, vamos a decir que Dios, ¿verdad? Sí, le dio esa es, señal. Le dio esa señal le dijo, mira mi hermano, su camino es por aquí. Dios nos manda una y... señal con el Papa también, con ese manotazo. No, yo, yo creo que ay, es humano. Ay, ay, lo, lo hablamos eh, digo, ahorita podemos hablar. Si y yo creo que la película también eh, nos refleja eso. ¿Sabe? El que ve la película entiende el lado humano de Papa Francisco. Sí, es, es de lo es que increíble. él sufrió en el tiempo del penorismo y todo eso. Y al que ve la película, Muy yo bueno. invito a la gente a que la vea porque Los usted va a ver ahí un ser humano no va a hay ni un papa, ningún santo usted no va ir, a ver eh. un ser humano que también ha pasado mucha trujida <risa> ha pasado mucho muchos problemas en la hay, vida hay, yo no quisiera dice ni que contarlo, que todo... pero hay un momento tan que, que más me impactó para mí o sea, fue cuando él recordó al tipo que no lo perdonó o sea, ese fue dije yo. él guarda ese dolor o sea, sí, él guarda yo siento que él guarda ese <risa> dolor hay que ver la película, señores es interesantísimo el programa, pero, pero se acabó Vean el, se la película, acabó. no es aburrida. No es no aburrida. aburrida. Tienen que ver la película Dos Papas, en la papas. plataforma de Netflix. Así que nos vemos mañana. Los Osobrosos. Y tiene con qué competir en los